Ah, hola, ¿qué tal? Ya llegué. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se tu día? Bien? bien. Aquí, ocupada haciendo cuentas, pues sobrevivimos un mes más. Wow. ¿Tan mal está? Sí estamos pagando las deudas. Lo que pasa es que estoy cansada de que nuestro presupuesto siempre esté tan apretado. Imagínate ah. si no tuviéramos preocupaciones de dinero todo el tiempo. Yo sé. ¿Sabes? Había pensado conseguir un trabajo de medio tiempo, pero después de hablar con nuestro vecino, tengo una mejor idea. Mmm, ya sé. La proteína en polvo que probamos. Eso mismo. ¿Qué te parece? A mí me gusta, pero ¿realmente piensas que está ganando dinero vendiendo sus productos? Yo sí lo creo. Uh -huh. Justo hoy, me estaba contando que el dinero que ganó el mes pasado le sirvió para pagar el campamento de fútbol de su hijo y el regalo de aniversario para su esposa. También estuve investigando por mi cuenta. Déjame te enseño. A ver. La compañía se llama For Life. Uh -huh. Es una empresa estable que ha estado operando desde 1998 y sus productos son de la mejor calidad. Mira, okay. he hecho un vistazo a esto. Desde el momento en que nos inscribamos como distribuidores For Life, empezamos a ganar dinero. Así funciona. Al comenzar, si nos inscribimos con una orden de 400 LP, podemos aprovechar el programa de inicio acelerado para distribuidores nuevos. Además, podemos combinarlo con el programa de lealtad que permite a los distribuidores recibir productos gratis. Uh -huh. Con nuestra primera orden, recibiremos 100 LP en crédito para productos gratis y podremos elegir cualquier producto que queramos con ese crédito. Uh -huh. Con 100 LP en crédito, podemos elegir dos botes de ProTF que después podemos vender por más de 100 dólares. ProTF, ese es el producto que a mí me gustó. Es una de ¿te acuerdas? Sí, y mi hermana, que acaba de empezar a hacer ejercicios, a ella sí. le gustaría ese producto. Sí, le, le quedaría bien. Ok, suena interesante. Sigue, Canta. Entonces, si en nuestra primera orden adquirimos un paquete de inicio acelerado, Ahorramos 137 dólares uh -huh. en una gran variedad de productos For Life para nosotros. O también los podemos revender por más de 650 dólares. Wow, eso, ¿Eso suena bien? Sí. Cuando haces los cálculos, puedes ver que tiene sentido unirse a For Life, ¿verdad? Uh -huh. Pero los beneficios no terminan con nuestra primera orden. Con el programa de inicio acelerado, también podemos avanzar al nivel del 30% en el programa de lealtad o también los podemos hasta revender por más de $650 dólares. ¿$650? Uh -huh. Ok, perfecto. Ya estoy intrigada, pero ¿qué va a pasar después de que hagamos nuestro primer pedido? ¿Cómo podemos seguir ganando dinero? Si programamos nuestra orden con el programa de lealtad en 340 LP, podemos maximizar nuestros beneficios con el programa al ganar 100 LP en crédito para productos gratis al mes y eso representa tener más productos para revender por una ganancia. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Déjate, doy otro ejemplo. Si canjeamos nuestro crédito para productos por dos envases de For Life, Transfer Factor Plus, y los revendemos por 123 dólares, ese dinero sería completito para nosotros porque recibimos los productos gratis. Y el programa de lealtad también cuenta con un paquete de productos descontados. Sí, sí. está buenísimo, uh -huh. porque tiene productos que si a nuestros amigos les van a encantar. Mira, si elegimos el paquete de lealtad Transfer Factor, podemos revender esos nueve productos al, al precio sugerido de venta al por menor en más de 500 dólares. Y eso suena, Imagínate, eso suena, genial. eso suena muy bien. Ok, y, y, y lo que me gusta, es que estoy viendo que se están acumulando las ganancias. Sí, pero eso no es todo. También podemos calificar para recibir el producto del mes gratis, el uh -huh. cual tiene un precio de reventa promedio de alrededor de 40 dólares. Entonces, déjame ver si, si entendí bien. Eh, si revendemos los productos en el paquete, más los productos que recibimos al canjear nuestro crédito de productos uh -huh. y el producto del mes gratis, ya hemos ganado $674 dólares. Correcto. Ajá. Por esta orden, también calificamos para el pago del Rapid Rewards de $60, dólares, dinero que nos depositan directo en nuestra cuenta bancaria al día siguiente. Ok. Eso no tiene ni que esperar. Ajá. Todo esto suma $734 dólares, es decir, un retorno a nuestra compra del 84%. Wow, okay. Y eso es tan solo lo que podríamos hacer por nuestra cuenta. Si compartimos los productos con nuestros amigos y familiares, esto puede convertirse en nuestro propio negocio de medio tiempo y ganar comisiones mensuales conforme ellos construyan sus propios negocios. Y, y eso me gusta. Me gusta más la idea de un pequeño negocio propio en vez, de, sí? en vez de un trabajo de medio tiempo. Sí, a mí también. Cuando invitamos a tres personas a hacer lo que estamos haciendo, podemos empezar a calificar para el Power Pool y ganar una parte proporcional del 2%, más o menos, de la compañía a nuestros tres primeros meses. Picar para viajar con todos los gastos cubiertos a exóticos destinos. ¿En serio? ¿En serio? No te miento. <risa> okay. ok, espérame entonces. Y, y es que al ver todos estos números, pienso que For Life es probablemente la oportunidad que hemos estado buscando. ¿Qué te parece ahora mismo? Ahorita. Ok. Vamos, que Vamos sea. a <ríe>